¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? ¿Queréis saber cuáles son las 17 maneras de ganar dinero online? Sin ánimo de que te vayas a forrar, pero sí que tengas claro que puedes elegir entre estas 17 formas de ganar online dinero en la red, según Teachable y según el orden que te expongo a continuación. Bienvenidos, esto es plandenfoque.com. Ya sabes que puedes eh, apuntarte aquí este es el link para poder suscribirte en este canal mi nombre es juanjo vengual vamos directamente y entramos en materia bueno amigos eh, lo que vais a ver aquí no es que sean las 17 una manera fácil y rápida, pero si os quedáis hasta el final, seguro que vais a ver una manera de ganar dinero. Aquí os propongo una arriba para clicar, para captar leads, que al final es ganar dinero. En todas las que vais a ver aquí y ahora, en breve, de esas 17 maneras, no hay nada que sea fácil. Analizaremos los pros y los contras y daremos una pequeña puntuación. Pero es para que os hagáis una idea en global de qué manera se puede ganar dinero en la red hoy y empezamos con fiverr la plataforma donde tú puedes colgar tus jigs tus uh, programas tus lo que sabes hacer vamos los pros es que es fácil te metes enseguida desde 5 dólares puedes vender tu producto tu servicio a todo el mundo los contras llevará tiempo y también hay mucha gente metida y la verdad es que bueno puedes construir pero desde 5 dólares vale pero se pueden hacer cosas, vamos a ponerle dos puntos, porque desde Fiverr es muy fácil y cualquier servicio entra. En la posición 16, fotos, fotos, más fotos, hacer fotos y colgarlas en todas las plataformas donde te puedan dar dinero por ellas hay muchas de ellas no voy a entrar en materia los pros es que eh, puedes hacer cualquier cosa hacer álbumes y realmente hay mercado para ello los contras <risa> hay mucha gente pero te puedes especializar esto es una cosa que no hemos dicho en fiverr evidentemente se presupone en las fotos con las fotos se, gane, se gana bastante dinero en 15 la posición 15 el blogueo bloguear escribir cosas sobre una temática en concreto cuanto más nicho y más especializada mejor todo ello con el tiempo y una caña eso sí bloguear implica además de ser un Portugal, una referencia tiene como pros que tú eres el dueño tú eres eh, todo lo que te entra ahí, es tuyo puedes vender desde tu producto y la audiencia es tuya la cons, el cons eh, la contra pues que lleva tiempo y, y, y hay mucho mercado no se gana mucho dinero no os creáis pero bueno siempre puedes hacer cosas desde tu blog y atraer gente Tres puntos sobre cinco es lo que le daríamos a la hora de ganar dinero los ebooks en posición número 14 hacer ebooks hoy es más fácil que no nunca se puedes coger una plantilla en Canva puedes empezar a escribir sobre un tema y colgarlo en Kindle mañana mismo los pros puedes especializarte y es prácticamente gratis al subir un libro los contras los contras es que evidentemente tiene que ser de calidad tienes que aportar algo que vas a forrarte pues no mucho 2 sobre 5 vamos a ponerle YouTube YouTube es un canal que la verdad es que es muy gratificante está en tendencia puesto que el contenido audiovisual si queréis pulsar arriba y veréis las ventajas de abrir un canal en youtube los pros lo puedes hacer en casa es fácil es eh, desde el primer momento si te metes puedes sacar mucho dinero no solo de youtube sino de anunciantes también los contras lleva tiempo lleva mucho tiempo pero se puede y ganar dinero bueno si sí, 3 sobre 5 si lo haces a la manera tradicional punto 12 affiliate marketing los planes de afiliación puedes perfectamente hacer que tu producto o servicio lo vendan terceros o tú también puedes a la inversa vender productos de terceros en tus canales de facebook de instagram de blog los pros que es fácil te metes en canales de programas de afiliación basta que pongas eso y mañana mismo puedes estar ganando una comisión los contras que la comisión es poca francamente un 4% un 5% un 6% un 7% bueno vamos a ponerle cuatro puntos porque si hay productos que sí, cuatro puntos 5 en el punto número 11 el, el evaluador de, de bus buscadores el especializado en búsquedas todo aquello que sea especializarse en búsquedas tiene pros es al alza y no solamente búsquedas en palabras también búsquedas por voz y es un perfil muy muy buscado o sea que ya sabéis los contras que tienes que bueno hacerte un hueco y especializarte. Vamos a ponerle un 2 sobre 5 en cuanto a interés de ganar pasta, que es de lo que se trata. Vender dominios, posición número 10. ¿Es un mercado? Oye, te pones a buscar dominios, te metes en GoDaddy o en otros en otros canales y los pones a la venta y quién sabe, los pros es que es fácil, solo tienes que buscar tendencias, buscar dominios y a ver qué pasa. Los contras, bueno, que hay mucha gente en ello y que si hay suerte y alguien busca tu dominio premium puedes ganar, pero bueno, está muy machacado. Un punto sobre cinco en cuanto a ganar dinero. El punto 9 de ganar dinero online, los podcasts. A mí me maravillan, os aconsejo el mío a mallorcapodcast.es, pero también lleva su tiempo. Francamente, es fácil. Los pros, te metes en Spreaker o en iBox y mañana mismo puedes arrancar a hablar de lo que quieras. Los contras, que tienes que ganarte una audiencia, estar tiempo, especializarte, ser periódico, ser eh, bueno, pero se puede ganar dinero, sí, porque puedes vender productos. 4 sobre 5 punto 8 aquí en españa y en latinoamérica no tanto pero en españa no estamos acostumbrados al asistente virtual pero si os metéis en fiverr mismo que hablábamos de ello hay un montón de gente que cobra por horas por trabajos eh, el asistente virtual tiene un pro que te puedes especializar y en todo el mundo te pueden contratar y también tiene un contra evidentemente el contra que tiene es que bueno pues eh, tienes que hacerte un hueco en el mercado y especializarte mucho y que te contraten pero aún así puedes ganar muchísimo dinero por hora 4 estrellas sobre 5 el punto 7 el brand ambassador vamos a mezclar eso con influencer si tienes audiencia puedes representar una marca puedes eh, hacer vender cosas a través de esa marca los pros eh, tienes que ganarte la audiencia pero es fácil realmente los contras que bueno el mundo de los influencers lleva tiempo y dinero y ser muy especialista para que llamar para llamar la atención de las marcas pero aún así si eres bueno y captas cuatro estrellas sobre cinco para manejar el brand ambassador el punto 6 crowdfunding todo lo que sea el buscar eh, eh, todo lo que sea inversión crowdfunding meter un producto en crowdfunding y hacer que te lo compren muchos los pros que mañana mismo en cualquier plataforma puedes poner tu idea tu proyecto en marcha los contras que no todo el mundo está dispuesto a apostar por un proyecto si no está bien construido y tiene mucha mucha mucha entidad y mucha base pero aún así puedes sacar pasta sí pero tiene que ser algo muy diferente y muy especial punto 5 freelance escribir los copies todo lo que sea meterte en plataformas como son freelancer como son el mismo fiber del que hablábamos que es ponerte a escribir para otros ser lo que en la jerga se llama un negro escribir para terceros y cuartos hoy el marketing de contenidos que está al alza en pro más al alza que nunca en contra que tendrás que hacerte un hueco en el mercado y ser muy bueno y meterte en las plataformas. Aún así, el porcentaje no se gana mucho, mucho, mucho. En cuarta posición, online store, todo lo que es un e-commerce. Los pros, evidentemente, que es muy fácil. Te metes en Shopify o en alguna de las plataformas, abrir un e-commerce, ser un tener el mercado de todo china y vender productos de terceros crear una marca no es complicado y los contras bueno que crear una marca lleva tiempo y que tienes que también tener conocimiento de marketing online pero aún así puedes ganar mucho dinero con tiempo y una caña y con decisión cuatro estrellas sobre 5 Punto 3. Ser un freelance, un diseñador freelance. Aquí meteríamos diseñador, podríamos meter realmente cualquier trabajo. Pero en este punto concreto, los pros es que puedes meterte en un mercado con plataformas internacionales y vender tus diseños de lo que hagas. Los pros es que hay hueco para ser un especialista en un área concreta. Los contras, si los hubiera, es que tienes que destacar. Y también, codo a codo, tener paciencia. Cuatro estrellas sobre cinco en cuanto a ganar dinero online en el punto 2 pues un marketplace donde tengas cursos, meter un curso, tu curso, un curso sobre lo que quieras hacer, sobre lo que seas especialista, grabarlo, puede ser en podcast, puede ser en PDF, puede ser en vídeo y bueno es meterlo en Udemy y en todos estos. Los contras que se paga poquito, francamente, te, te dan un tanto por ciento muy pequeño, no ganas mucha pasta por la venta de tus de tus cursos a no ser que se hagan virales o que sean muy muy buenos y en este caso en en marketplace y el número uno los cursos que tú vendes directamente un curso hecho una formación de lo que tú te especialices venderla y poder marquetearla a tu nicho muy concreto ser capaz de identificar puedes ganar muchísimo dinero los contras bueno si hubiera contras es que hay que especializarse saber un poco de marketing online tener paciencia y arrancar este sin duda es el, el área en la cual puedes ganar más dinero de todas bueno para muestras colores hay 17 para elegir elegir lo más importante un nicho de mercado una diferenciación crear una marca y persistencia lo más importante persistencia 2 eh, eh, miligramos de inteligencia y 98 de persistencia no cejar poneros una meta si queréis saber cómo en plan de enfoque ya sabéis que os explico cómo hacerlo nosotros continuaremos aquí en este canal apúntate en plandeenfoque.com un saludo de juanjo amengual no te olvides de chequear estos dos estas dos propuestas del final de este vídeo nos vemos en el próximo hasta luego chao